Hello, ¿qué tal? Bueno, me han preguntado una de las que me gusta a mí. Es decir, trucos para buscar en Google. Me han dicho, ¿qué cosas hay para que pueda buscar en Google con mayor eficacia? o con mayor eficiencia, que no es lo mismo. Bueno, Una de las cosas que últimamente Google está implementando y que además todos los, lo estamos viendo es que a veces pones una búsqueda y aparte de los 10 resultados de, de búsqueda, los típicos 10 resultados de Google, nos aparecen unas cajas por encima con algo que es exactamente lo que estábamos buscando, una definición, algo en ese sentido. Bueno, pues vamos a ver la primera parte de trucos para buscar con Google porque esto da para muchos vídeos y aquí tenemos unos cuantos para que veáis lo que se puede hacer con Google que ahora es muy divertido y se pueden hacer un montón de cosas. Así que allá vamos. Muy bien, pues, presidente de Canadá. Podéis poner el presidente de un país... Y te va a salir, en este caso, Justin Trudeau, es decir, presidente de un país o vicepresidente o ministro de Hacienda de un país. Y nos va a dar esta información directamente arriba. Más cosas, población de Estocolmo, de un país, de una región, de una ciudad... Tú pones población de, de Estocolmo y ya nos sale, aparte de que en el lateral derecho aparece una descripción de lo que es Estocolmo, con sus fotos, con su mapa, aquí nos viene la población, 789.000, incluso con unos pequeños datos de comparación con Oslo, con Copenhague, es genial, está súper chulo. Interesante, si tú pones montañas más altas de Argentina que era lo que tenía yo puesto antes, nos salen las montañas más altas de Argentina. Una ristra con fotos y pone Aconcagua, Nevado, Ojos del Salado, Monte Montepisis, Cerro Bonete Chico, con sus alturas. Yo tenía aquí ya pinchado a Concagua y, lógicamente, no, nos, no perdemos esa ristra, que eso es lo bueno, pero abajo ya nos aparece aquí Aconcagua. Genial, ¿no? Vamos a salirnos un poco de la geografía y de la geopolítica, ¿Qué pasa si ponemos color azul en Google? Pues nos va a salir, cuando encuentra esa caja de imágenes que a veces nos sugiere, nos pone imágenes de color azul. Si ponemos color cian, lo mismo, y nos damos cuenta de que el color cian es un poco diferente del color azul. Está guay, ¿no? Teclear calculadora dentro de Google y os va a salir una calculadora para hacer aquí nuestras operaciones teclead puesta de sol y va a localizar dónde estás, dónde estás tú consultando internet, cuál es el, la IP y desde dónde estás yo por ejemplo vi aquí el hambre y me dice a qué hora se pone el sol hoy a las 18.54 lo mismo si ponemos amanecer, nos dice a qué hora amanece luego por debajo nos, nos, nos vienen ya los resultados de Google no pero el amanecer a las 8.18 esto si ponemos temperatura tiempo, nos dice el tiempo que hace, la temperatura que hace ahora, 8 grados, que lo podemos pasar incluso a Fahrenheit si pinchamos aquí, 46 Fahrenheit, y una evolución y una previsión del tiempo. Vale tanto poner tiempo como temperatura y nos pilla donde estamos. Nada, cebolla, pones cebolla y aquí al lateral... Nos aparece una descripción más técnica de la cebolla. Esto nos valdría para poner una, para hacer una receta, pues poned tortilla de patatas en Google. Y veis que en el lateral nos viene una descripción de la tortilla de patatas, pero que ya nos aparece una caja con los ingredientes que hacen falta para hacer una tortilla de patatas. Bueno, no está mal. Es decir, Google cada vez está consiguiendo... Eh, entender qué es lo que decimos y con ciertos mecanismos de inteligencia artificial sabe cuál es una respuesta que nos puede dar. A veces es hasta incluso divertido y hay muchos detalles chulos que podemos hacer con Google, pero eso para otro vídeo. Ya sabéis, hacedme preguntas, ponedme retos y yo os los respondo. ¡Hasta luego!